todo lo que necesitas saber sobre la evaluación para el acceso a la universidad, la EVAO en tiempos de COVID. La Comunidad de Madrid cambia para adaptarse al difícil contexto de crisis sanitaria provocado por la pandemia global del COVID-19. Las medidas tomadas garantizan equidad en acceso a la universidad, garantizan acceso a la máxima puntuación y que las pruebas se sigan adecuando a las dinámicas ya desarrolladas en los años anteriores. Para adaptar la prueba se ha realizado un cambio de organización y calendario en la convocatoria ordinaria y cambios en la tipología de los exámenes, simplificándolos. ¿Dónde se celebrará la EBAU? La EBAU tendrá lugar en los campus de las seis universidades públicas madrileñas. De este modo, se facilita la custodia de los exámenes. En los campus tomarán las medidas necesarias para promover facilidades de movilidad y garantías sanitarias para que la celebración de las pruebas transcurra con seguridad y tranquilidad. ¿Cuándo? La convocatoria ordinaria será los días 6, 7, 8, 9 y 10 de julio. Los exámenes de las asignaturas de materias troncales generales se desdoblan pasando a celebrarse en dos días, 6 y 7 de julio, con el objetivo de dividir la cantidad de personas que acceden a los campus en los días más concurridos de la prueba. El día 6 solo se examinan los estudiantes de la modalidad de Bachillerato de Ciencias. El día 7 solo se examinan los estudiantes de la modalidad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte. Los exámenes de las asignaturas troncales de modalidad y las materias de opción se desarrollan para todos y todas los estudiantes en los días 8 y 9 de julio. El día 10 de julio será adicional, reservado para resolver situaciones de coincidencias o incidencias como cada año. ¿Cómo será la EBAU? Hay diferentes modalidades de examen y la mayoría de las preguntas son optativas. Lo más importante es que dediques tiempo a la lectura con atención de las instrucciones de cada examen y las notas, las calificaciones desde el día 16 de julio a las 13 horas. Y si no estoy de acuerdo, las revisiones, que puede subir o bajar la nota, consistirá en que los ejercicios serán corregidos de nuevo por un profesor o profesora especialista distinto al que ya realizó la primera corrección. Además, se verificará de nuevo que la suma de las calificaciones de cada corrección sea correcta. La calificación final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos correcciones. Mucho ánimo y nos vemos pronto. ¡Gracias!